todos todo juntos, pero el año pasado hicimos una jornada juntos, este año se hizo una de frutilla, eh, que bueno, también este, eh, a veces hacemos cosas juntos y las mostramos juntos. Así que bueno, no sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta. Una buena consulta, Gonzalo. Yo en una bibliografía le dije que eh, eh, el aceite de mil con jabón potásico para, aparte, para ayudar, además del de comportamiento que tiene el pago en potásico, como para emulsionar también el aceite de de mejorar el, el emulsionado de aceite de nin en agua. Puede ser bien? sí Yo no escuché en particular de, de yo la Leí comida. en alguna biografía, leí. No le, la, le, la, lo leí. Probablemente lo hayan emulsionado. ¿Te Martín? Lo vos lo y para, que se, para que se pueda disolver mejor en claro, el lo lo agua seguramente. Si exactamente, lo que ah, es sí. incorporarlo al agua. Claro, y bueno los jabones potásicos también pueden darle alguna acción un poco más da, claro. física, más que nada, que tiene que ver con desecación y deshidratación, ¿no? Porque los jabones tienen ese efecto sobre las ceras de la quitina de los de los insectos y ácaras también. Bueno, una bibliografía que le dije así la que me salgan los dos, el aceite de Lincoln con el jabón potásico. Con el jabón potásico, el jabón potásico tiene buenos efectos también. Bueno, ¿alguien tiene algo que aportar? ¿Alguna experiencia que contar allá, Rosana? No, yo quería contarles que hace unos meses hubo una jornada en La Plata de los Tragedias que afectan a los insectos benéficos y una de las, eh, de las expositoras un trabajó el tema de los extractos naturales y también afecta en el distinto Prado, ¿no? Eh, entonces también es afectando a la otra población que quiere cuidar, así que me parece que hace falta investigar un poquito más. Sí, por ejemplo en el caso del tomate, la idea mía es la próxima que ponemos tomate es usar esto para la primera etapa que es tan drástica como yo le decía que donde la planta puede contraer las viroses, tratar de hacer una o dos aplicaciones en ese momento que no corremos riesgo para consumir el tomate. Yo me acuerdo que te haber visto exposiciones de cubanos que el, el aceite de niñe le, le dan días de carencia porque se considera un plaguicida que si viene de origen natural tiene su toxicidad bueno, con eso tiene que ver la producción responsable, con ir estudiando como objetividad todas las herramientas ¿sí? Eh, yo quería contar algo sobre la semilla de paraíso. <coughs> pensando la, por ejemplo en una proporción, en un valle de nitro, si uno va a hacer una algo muy concentrado, lo deja estacionar durante unos 15 o 20 días es para matar las hormigas negras y la tiene que tapar porque es un olor e incluso hay que ponerse malvito de, de, de, de, de... No, Por eso, es probable que usted se tenga que poner la máscara que se usa para los insecticidas de síntesis química Claro, directamente lo dejamos en el del hormiguero Pero en el momento de aplicarlo eh, yo pienso, no sé qué piensan los demás, que ellos se tendrían que poner el mismo traje que, que se usa para el resto de los flagelos. Nosotros también. El problema es que nosotros es como que es todo nuevo para nosotros. Y, y la verdad que incorporar un un preparado casero es nuevo para nosotros. Y, y también la idea de que uno se tiene que cuidar de ese preparado casero sí. también es nuevo. Sí. Es como un cambio de pasaba nada. Y entonces la hice, la hice más concentrada y cuando empecé a sentir el dolor, paqué el tarro y lo dejé unos días más y después, bueno, sí, lo estaba toda la vuelta de la casa y nos estaban tirando la casa abajo y lo y escuché todo ahí y no aparecieron nunca más. Bueno, muchas gracias. A cómo se aprende compartiendo. ¿Alguien tiene algo más para compartir? No.